Alberto, ¿seguirán como plantea hacer los afrestos a, a la, habilitación. la insistencia de que se pueda reformar y o modificar la constitución? Sí, parece ser que sí. Parece que el presidente dejó claro que él no pretende que se haga una reforma donde él sea habilitado para el 2020. Pero parece que el presidente sí pretende y el discurso de ayer fue para crear las condiciones para hoy o para mañana someter al Congreso una reforma con algunos aspectos que, se han, que han querido colocar para dar un poquito más de empuje, como salir del procurador, eh, mm. del consejo de la magistratura, eh, unificar, unificar la, la, la, las, las, las elecciones, elecciones pero... Eh, Alberti, ¿y cómo hacer eso, Danilo gobernando? ¿Quién hace suponer eh, que después que esté habilitado? Eh, no, se no, inscriba, no, no se inscriba. No, pero a eso, a eso, es, que eso es que voy. Eso es que voy. A eso es el temor ah, es que trago. yo tengo. Entonces no hay reforma. Eso es el temor que yo tengo y es mi preocupación. El presidente habla. Y el pueblo no cree ese es el temor y ese temor se confirma cuando se tiene la información que todavía el congreso está lleno de militares y entonces pero y entonces pero y entonces y, y, y, y un senador entonces, con el faldo ahí esperando que. es un, es un peligro ¿sabes? es la gran preocupación que tenemos los sectores sociales empresariales parece que se han impuesto parece que obligaron al presidente a hablar a por lo menos decir que él no pretende aspirar para el 20 pero que la reforma se tenga la idea de que sea tocada la constitución todavía en el transcurso de esta semana sería otro golpe mortal a la palabra del presidente Esa sería y allá. es mi preocupación Esa y ha sido allá. la preocupación del sector empresarial porque, señores, eh, el tema no es solamente político. La economía y Fran, de eso sabe mucho más que todos nosotros. Se ha resentido en estos últimos tres o cuatro meses. La inversión... Eh, y más. el sector empresarial está viviendo esa parálisis. ¿Y qué sucedería entonces con el discurso del presidente más la continuación de los aprestos de modificar la constitución? ¿Qué va a suceder para mí es un discurso con, con una, una, una movida de ajedrez. Es una movida de ajedrez para ver para ver lo que está... Lo que, analizar lo que está pasando y el, poner el oído a lo que nosotros estamos haciendo. ¿Ustedes no creen que ahora mismo se está oyendo todos los análisis que se, que se le ha hecho al discurso? Eh, para de ahí sacar una estrategia. Porque puede intentar. Esto es como un juego de tronos. Pero me pregunto, y si Danilo quiere... ...rehabilitarse para el 24... ...esa reforma la podemos hasta hasta ...después del 22 de agosto... ¿En la, ...en la segunda... ...en la segunda... legislatura. ...porque okay, ya... ...sí, sí... ...el caso es que... ...hasta después de las elecciones... Sí, en, el, ...en la transición... ...sí... sí.